¿Cómo va? Espero que estén todos muy bien. Lo que acaban de ver es un mini video promocional de Albatros, que es una empresa para la que fui a trabajar. La semana pasada y lo que les voy a mostrar hoy es un pequeño resumen de lo que fue mi día y les voy a dar algunos tips de cómo hacer fotos producto lo que yo fui a hacer ese día fue hacer fotos productos para su catálogo es una empresa con la que estoy trabajando así que les voy a mostrar un poco cómo me manejo qué equipos uso y algunos tips que yo hago a la hora de hacer fotos producto después les voy a mostrar el resultado final y algunas cositas que estuve haciendo ahí para divertirme para subir a las redes también me dejo las redes, si quieren verlas se las dejo en la descripción. Y acá abajo, Albatros Camping Pesca. Así que espero que este video les guste mucho. La verdad que me divertí mucho haciéndolo. Eh, y me parece importante que vean el trabajo de un fotógrafo, fotógrafa, filmmaker. Que es mucho, que lleva tiempo. Y que mucha gente capaz no lo valora tanto como se debería. Así que bueno, les deseo lo mejor y que estén todos y todas muy muy bien. Bueno, primero las fotos las hago sobre un fondo blanco porque yo después las tengo que dejar en fondo transparente o sea en png para el catálogo entonces si las hago en fondo blanco me es más fácil recortarlas en photoshop eh, la cámara que tengo es una sony y el lente que uso es un 24 70 milímetros bueno, cuando hago fotoproducto, eh, para la catálogo, lo ideal es que todo el objeto salga enfocado. Eh, a mí se me complica bastante a la hora de hacer foco porque tengo primero objetos de distintos tamaños, muchos tamaños muy distintos. Tuve objetos que eran muy chicos, eh, que se me complicaba hacer el foco porque cuando estaba en 70 milímetros, o sea, en teleobjetivo, ¿qué pasa? Cuando el lente está en más teleobjetivo el milimetraje o sea por ejemplo 70 milímetros la zona de enfoque es menor entonces por más de que mi objeto sea muy chico no me alcanzaba a enfocar todo por ende tenía que mover el milimetraje a un gran angular por ejemplo 35 milímetros por más de que el objeto sea muy chico para que me logre enfocar todo pero de esta forma se me hacía un poco más difícil hacer el foco. Por suerte mi cámara tiene una herramienta que se llama ajustes de enfoque, que es para a la hora de estar haciendo la foto, generar un zoom, moverlo a la zona donde vos querés hacer foco, y de esta forma puedes hacer el foco más fácil. De esa forma es como yo hago las fotos productos para los objetos chicos. Pongo la cámara en gran angular entre 35 y 24 milímetros, y con ajustes de enfoque hago zoom, enfoco y saco foto con foco manual. Después, eh, el objeto que menos se me dificulta para hacer la foto son los reels, que como son un objeto mediano, puedo con 35 milímetros hacerle foco fácil y sacar la foto más rápido y después lo que más se me dificulta son las cañas porque aparte de que no son grandes, son finitas, son largas entonces ¿qué pasa? como son largas yo tengo que usar primero que el mayor gran angular posible y estar lejos para que me entre toda la caña eh, para las fotos igual del catálogo la saco por partes pero igualmente sigue siendo larga entonces tengo que estar lejos en gran angular y para que me salga todo enfocado desde un extremo hasta el otro extremo tengo que estar bastante lejos, porque si no, mientras más cerca estoy, menos zona de enfoque voy a tener. Y mientras más cerrado esté el lente, lo mismo. O sea, mientras más teleobjetivo sea el milimetraje. Por ejemplo, si estoy entre 60 a 70 milímetros. Por eso yo siempre y saco fotos a la caña uso principalmente 24 milímetros y me alejo bastante. Siempre hay distintos tipos de fotoproductos. Si Es una fotoproducto para Instagram, por ejemplo. Puedes jugar un poco más con el desenfoque, el foco, capaz no un fondo blanco. Pero bueno, cuando son fotos donde tenés que hacer fondo blanco, cortarlas para en Photoshop, para exportarlas en PNG, no es lo mismo. Y lo que yo recomiendo para esto es... Primero, que esté todo enfocado para que el producto se vea bien, que la iluminación sea buena eh, y que eh, para que este objeto el sea el que sea, salga todo enfocado. Si no tienen un milimetraje amplio en su cámara, alejarse, porque mientras más lejos, más foco, zona de foco vas a tener. Eh, segundo, que si tienen un objeto que es largo, que lo, que lo paren de alguna forma, por ejemplo. Las cañas yo tengo distintos tamaños y eh, metros de cañas. O sea, hay cañas que son más cortas, cañas que son más largas, etc. Entonces cuando tengo una caña que es más larga, lo que hago es pararla sobre el piso, apoyarla sobre una puerta blanca y pegarla con cinta para que se vea entera. Porque capaz acostada no me entra. Son distintos trucos que voy haciendo mientras hago las fotos y que mientras más práctica uno tiene, más rápido y más... Eh, fácil les Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme ya sea en comentarios o aléndome por Instagram, yo sí si tengo la respuesta feliz de ayudarlos.